Bueno, póngale muchísima atención a esta noticia. El norte en las últimas horas dio a conocer que re realizó una prueba nueva de un misil hipersónico. Si bien las autoridades militares informaron que se cumplió con varios de los objetivos, según los diarios eslavos, no queda claro si el ensayo tuvo un éxito total. El pen realizó este mes el segundo lanzamiento de un prototipo completamente operativo de su misil supersónico el AGM-183A desarrollado bajo el programa de respuesta rápida de lanzamiento aéreo ARRW por sus siglas en inglés de acuerdo con un comunicado de la fuerza aérea difundido este viernes el lanzamiento se efectuó desde un bombardero B-52H Strat Fortress frente a la costa del sur de California el pasado 13 de marzo la prueba según este informe se centró en el rendimiento de extremo extremo de si bien las autoridades informaron que se cumplieron con varios de los objetivos, no queda claro si el ensayo tuvo un éxito total hasta la hora que estamos realizando la grabación de este video. Los ingenieros y evaluadores del equipo del ARRW están recopilando datos para su posterior análisis, añade la declaración sin dar más detalles. Según los expertos, se deduce que pudieron presentarse en algunos inconvenientes en esta ocasión, ya que en un informe de otro ensayo realizado en el mes de diciembre, indicaba claramente que el misil completó su trayectoria de vuelo y que todos los objetivos fueron alcanzados. El sitio, especializado Defend News, le preguntó a la Fuerza Aérea si las maniobras de este mes fueron exitosas, pero se negaron a proporcionar más detalles argumentando razones de seguridad operativa. La Fuerza Aérea del Norte detalló en la solicitud del presupuesto para el año fiscal 2024 que completaría el desarrollo de los prototipos y las pruebas de vuelo del AGM 183 a este 2023 y solicitó al Congreso 150 millones de dólares para conseguir. El Congreso había recortado 161 millones del programa ARRW en 2022 citando retrasos y fallas en las pruebas, recoge la revista Air and Space Force. Entre tanto, Jane Pittman, quien es vicepresidente de Lockheed Martin en Estados Unidos, que es una de las cuatro áreas comerciales del fabricante, afirmó a la prensa en marzo que la empresa consideraba que estaba lista para apoyar la producción si se tomaba la decisión de comenzar. El misil AGM-183A desarrollado por Lockheed Martin es considerado la primera arma del tipo ARRW en el arsenal estadounidense utilizando un sofisticado propulsor que coloca bajo el ala de los B-52H para acelerar la velocidad del proyectil del cual se desprende un planeador que lleva su carga explosiva hacia el objetivo, las armas hipersónicas son capaces de alcanzar una velocidad cinco veces superior a la del sonido, además de maniobrar y cambiar su dirección y altitud lo que al día de hoy hace imposible su interceptor el general y director de armamento de la Fuerza Aérea del El Norte, Phil Collins, afirmó recientemente que ha sido un gran logro del equipo del ARRW de la empresa de armamento y de nuestra Fuerza Aérea. La tenacidad, la experiencia y el compromiso del equipo que fueron clave para superar los desafíos del de año pasado. Y el funcionario agregó que están preparados para aprovechar lo que han aprendido y seguir avanzando en armas hipersónicas. Este equipo o armamento están catalogados con 12 puntos de vista a la hora de atacar un objetivo. La primera de ellas tiene que ver con alcanzar el menor tiempo posible a la hora de impactar en el objetivo enemigo, una de las claves del éxito que podría implicar en el uso de estos misiles. Y para compararlo podemos ver lo que son las ventajas de los misiles, ejemplo el ruso, el calibre o el mismo misil de crucero norteamericano, el tomahawk. Mientras el misil por parte de los unidos puede alcanzar una velocidad de 800 kilómetros por hora y estamos hablando que otro misil de crucero por ejemplo uno ruso alcanzaría velocidades de 960 kilómetros por hora y más allá y aparte de la precisión que pudieran tener los dos misiles podrían tardar entre hora y media para poder llegar a impactar con el objetivo y por su parte, la utilización de un misil hipersónico para impactar a un objetivo a 1500 kilómetros tardaría no menos de 14 minutos. Y si se tratara de un misil hipersónico que alcanzara velocidades de más 10, sería menor el tiempo para poder alcanzar su objetivo. Estamos hablando que si dura 14 minutos con velocidades de más 5, las velocidades de más 10 disminuiría el tiempo y solo tardaría en 7 minutos para llegar al objetivo enemigo. De hecho, luke and martin tiene como prospecto alcanzar velocidades de Mach 20 con el misil hipersónico y por eso en estos momentos se encuentran en las fases de pruebas por lo que está buscando destruir un objetivo a larga distancia en solamente 4 minutos disminuyendo considerablemente el tiempo de reacción del adversario a la hora de un ataque Aquí debemos de recalcar que el misil hipersónico que se está probando aún el misil hipersónico del norte no hay certeza de qué tanto éxito obtuvo, pues hasta la fecha que estamos grabando el video de hoy no hay información oficial. Algunos datos recopilados de expertos militares hablan que la prueba de este misil llegó al 5 Mach en su trayectoria pero en algún momento comenzó a tener dificultad en su trayecto y dirección y tuvo que ser destruido en su defecto por la parte que estaba al frente de esta misión. Datos extraoficiales pero como ustedes escucharon en el informe, desde la parte encargada de dar a conocer estos datos, se negaron a darlos a conocer a la opinión pública por razones que podría afectar la parte operativa de la seguridad de las pruebas. Lo que quiere decir es que por ahora las pruebas no tienen un éxito rotundo y Rusia y China, detrás Corea del Norte, ya poseen los misiles hipersónicos en su arsenal a disposición en caso de que se llegue a un conflicto con Occidente.